Vamos a ver qué pasa, vamos a por la flecha de plaza. Vamos, y pronto lo veremos. Danito, vamos a estos pesca papá. A relevar barrancas. Hoy come. Hoy come. hoy come, hoy come, hoy come. Cortino, esta te la dedico a vos. Hoy come. Seguimos en barrancas. Hermoso domingo, ¿eh? Bueno. Vamos. Todos calcaditos los pejes de medida. Sí, señor. Vamos. Elcano Agurusa, de metalúrgicas Agurusa. Y el Tano. Ah, sigue, sigue esto, sigue la fiesta. Pique tras pique, pique tras pique. Señora. Viene la zapatilla de Casu. Carnada. Esto es importante la carnada y a hacer un filecito para ver qué pasa. Podemos hacer mojarra y bien. Viene abajo, abajo ese. ¿eh? Bueno. Ahora le volví a bajar. Muy bueno está este, muy papá, bueno. Mirá, que está el chiquito. mirá, muy mirá que toma, mirá que toma. Muy bueno, mira Mirá que toma, perro. Arriba. No se el suelo, ¿no? Uf. Bueno. Van apareciendo los buenos, que va a arrancar Más o menos la clavadita, eh <tose> Este es medio. Muy cagado, ¿no? Oh, ¡Mamá! ¿Cómo está? Va, ¿sí? va, Gonzalo? Va, Gonzalo. Miró. ¡Vamos, Tano! ¡Vamos, Tano! ¡Vamos, Tano! ¡Mirá qué pescado esto! ¡Vamos, Tano! ¡Vamos, Tano! se mató! Se mató, se No importa, no Lo, pegaste, lo pegaste. No No, no, en el medio. Ah, sí, tengo. pique? pique. Todo te Todo te pique.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 Bueno, estamos con el Bebe, propietario de Pesquero Barranca. Bebe, comentarle a la gente más o menos las prestaciones que está teniendo hoy Pesquero Barrancas. Y bueno, ya le vamos a estar comentando y mostrándole la pesca que realizamos el día de hoy. Bueno, hola a toda la, la gente de esta es Pesca. Eh, la verdad que bueno, lo que tenemos para ofrecer es alquiler de botes, bajada de lancha, hay alquiler de kayak, se bajan las embarcaciones particulares. Este, después hay pesca de costa, hay guías de pesca este, bueno, tenemos baños con ducha y las parrilla así que un poco... Un poquito de proveeduría también, estuvimos un filmando de un poquito hoy así que bueno, ahí estamos armando un poco todo ¿Cómo hace la gente para comunicarse con Pejero Barranca? El celular es el 2241 57 69 66 y después bueno, hay redes sociales como el Facebook, eh, Instagram Está la página que es Pesquero las barrancas. Perfecto, bebé. Bueno, ¿y cómo ves que va a venir esta temporada de pejerrey? ¿Augura una buena pesca o no? Por sí. la pesca que hicimos hoy, cuando empiece la temporada parece que va a sí. venir mejor o no. Sí, la verdad que promete. Ahora está un poco activo todavía el pejerrey de... de... 25, así el de medida justa, 25 centímetros, algunos no llegan, pero ya se está entreverando el pescadito que estamos estimando que pique después de, de que se venga un poco la fresca. Buenísimo, así que no, tenemos muchas expectativas. Dale, muchísimas gracias y bueno, esperemos volver prontito bebé. Dale, Nos gracias a estos viendo. pescas como siempre. Muchas gracias. gracias. Bueno Germán bien, ¿cómo te fue hermano vos? Bien, bien. Por ahora, algunos sacamos, algunos no Algunos sacaron, ¿con quién estuviste? ¿Cómo el la Dani. pasaste? Dani. Allá está el Dani, mirá, ¿Cómo anduvo bien, la lanchita? Hacía rato que lanzaba, no la usaba, ¿no? Hacía rato, hacía como un año ya que... que no como lo... un año que no la ponía en marcha, que no tiraba al agua, no. ¿Y Dani? ¿Cómo estuvo el capitán hoy? Bien, bien no, lujo. Ay, Venía sentado adelante de la lancha, parecía el Titanic, ¿o no? Sí, me he perdido. ¿Cómo le fue la, la, la pesca entonces? Bien, bien, no, bien. lojona, no, pues, pero bien. hay que buscar, está complicado. Eh, hay que trabajar, hay que trabajar. Nosotros hacíamos Exacto. eso, sacábamos uno o dos pescados y, y movíamos muy bien, muy bien. y así. Bueno, sí, sí. ustedes cuando se pegaron al lado de nosotros vieron más o menos cómo estábamos trabajando. Sí, sí. Nos salvó acá el.